Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo, amiga que me escuchas en estos momentos. Les habla la hermana Gisela Movilla desde Hollywood, Florida. Eh, miembro activo de la iglesia escape. Eh, mis pastores son Guizón y Leida Torres, Ángel Torres, y le dicen Guizón Y Leida Torres, el Ministerio de Peregrinos y Extranjeros. Pastores maravillosos que el Señor ha puesto en mi camino. Y para mí en este día es un gran privilegio ser parte de este maravilloso ministerio, 48 horas. Un ministerio poderoso de Dios, de continuo, por 48 horas escuchando palabra de Dios para ese mundo que lo necesita tanto, para esas vidas que hoy día están carentes de pan de vida. Dios es maravilloso cuando... Tiene todas estas estrategias perfectas para alcanzar al perdido. Y le ha dado esta maravilla de ministerio a nuestro hermano Antonio Florido, un ministerio internacional donde muchos pastores han dicho que sí y se han unido a llevar este mensaje de poder que tantos necesitamos. Pues le doy gracias a todos por conectarse, no dejen de conectarse eh, por estos medios porque después de mi participación habrán otros pastores que estarán trayendo palabra de poder también <coughs> le doy gracias al señor por estos momentos y también quería decirles que este ministerio lo pueden ver está transmitido también a través del facebook y también está por instagram eh, dice instagram at maratón 48 <coughs> Bueno, te invitamos a que te mantengas conectado eh, para que puedas recibir palabra de Dios en estos tiempos no hay excusas si no hay iglesias abiertas hay palabra de Dios a través de estos medios de internet este ministerio es internacional eh, porque tengo entendido así que Dios es maravilloso de hacer estas cosas tan preciosas que Él hace solamente Dios puede hacer lo que Él hace así que quiero eh, comenzar eh, haciendo una corta oración antes de traerle este corto mensaje, porque sé que hay otros que están en turnos esperando su horita. Eh, vamos a orar y de pedirle al Espíritu Santo, porque de eso se trata, que sea él que traiga la palabra de vida que cada uno de nosotros necesitamos en este. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que me das para ser instrumento de tu gloria. Y para traer estas cortas palabras que sé que van a edificar a muchos que estén escuchando. Para que esta palabra siga corriendo, Señor, a través de estos medios y alcanzando vidas, que es el propósito mayor que tú tienes, de salvar vidas. Gracias te doy, Espíritu Santo, por ser mi guianza, por ser mi consolador, por ser mi todo, por estar en medio nuestro, para que tú, Señor, te manifiestes como tú quieras, a través de tu palabra. Y me pongo en tus manos, Señor, para que tú hagas y envíes esta palabra y cumplas el propósito por la cual es enviada, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Dios es tan precioso y tan maravilloso cuando el pastor Antonio un amigo ya de varios de bastantitos años que tenemos de conocernos es un siervo de Dios poderoso, sencillo humilde, amoroso que nos queremos como hermanitos de sangre como decimos eh, y ver las cosas maravillosas que el Señor hace eh, con este siervo amado, y también el libro que él acabó de sacar, su bebé, como le llama, eh, que se llama Entrando en la Profundidad del Espíritu, wow, qué maravilla de mensaje y de palabra, que yo me leí este libro en un día, en un momentito me lo leí, me lo comí, como dicen, pero hay algo que quiero usar como de enfoque, yo le dije a Antonio, Antonio, cuidado que yo no, más bien no leo el libro tuyo, <ríe> me dice, no, si de eso se trata, pero use esto como enfoque para el mensaje que les quiero traer porque como el tema es eh, viviendo una vida en el espíritu eh, hay algo en el libro que un quote como dicen que él escribió que dice cuando nos adentramos en las profundidades del espíritu comenzamos a tener una experiencia con Dios que nos catapulta a otro nivel comenzamos lo repito a tener una experiencia con Dios y esto es tan cierto esto es tan cierto y de esto es que yo voy a a explicar un poquito más en el mensaje porque no solamente comenzamos a tener una experiencia con Dios. En mi vida personal, yo comencé a tener muchas, pero muchas experiencias con mi Señor Jesucristo. Y es maravilloso cuando eh, rendimos todo nuestro ser al Señor. Es la única manera que nosotros vamos a comenzar a conocerlo. Y de ahí yo hice varios puntos que quiero tocar, cosas que muchos sabemos ya, pero, perdonen que estoy con una, una posecita ahí, pero eh, para aquellos que no le han dado su vida a Jesucristo, y si me estás escuchando en este momento, es el momento perfecto que el Señor te ha traído aquí hoy, para que escuches y entiendas qué es vivir una vida en el Espíritu. Y así, des tu corazón de lleno al Señor y te maravilles de las cosas grandes, grandes que Él puede hacer a través de tu vida y en tu vida. Y una de las cosas primordiales para nosotros poder eh, comenzar a tener esa relación íntima y profunda y una vida en el Espíritu, primeramente, Comenzamos por lo básico, arrepentimiento. Arrepentimiento de todo corazón. Cuando venimos a los pies del Señor y tenemos un verdadero, genuino arrepentimiento, es darle la espalda al mundo, es cambiar. Mucha gente viene al Señor por una emoción, porque una canción les tocó y los hizo llorar y ya creyeron que se arrepintieron. Pero el verdadero arrepentimiento no son simplemente unas lagrimitas. El verdadero arrepentimiento es cuando tú cambias, cuando hay un cambio interior en ti. ¿Cómo tú cambias? Es porque tú rendiste el todo al Señor. Y ahí entonces es que viene el Espíritu Santo a transformar. Pero es un proceso. Y después que viene el arrepentimiento, entonces como dice la escrituras y manda el Señor en las escrituras que nos bauticemos en agua, que es el simbolismo de enterrar el viejo hombre y nacer de nuevo en Jesucristo. Entonces, después que viene ese bautismo en agua, también pedimos el bautismo del Espíritu Santo, que es el bautismo de poder y fuego, donde el Señor viene con todas sus maletas, con todo su poder, y viene a morar en nosotros, y ahí es donde empieza lo bueno, como decimos nosotros. Ahí es donde comienza lo maravilloso. Ahí es donde comienza lo poderoso. Y Todo es un proceso. Todo es un proceso. No nos podemos adelantar, no nos podemos atrasar. Todo tiene un proceso que Él lo hace todo perfecto. Por eso es que no podemos pensar que nada más venir a los pies del Señor, ya, ahí, ya soy cristiano y ya todo quedó ahí. No. Cuando venimos a los pies del Señor, le decimos, abrimos la puerta de nuestra casa, que somos nosotros, entra y ven a vivir conmigo. Múdate conmigo y haz lo que tú quieras en mi casa. Imagínese que usted sepa que el Señor Jesús en persona, en carne, viene a visitar tu casa. Tú vas a querer que Él haga lo que Él quiera en tu casa. Pues de la misma manera le abrimos nuestro corazón al Señor y le decimos, entra y haz conmigo lo que tú quieras. Una vez que el Espíritu Santo entra en tu vida a morar en ti, ahí comienzan los procesos de transformación. Y eso es lo que les quiero hablar un poquito más de lleno. Porque cuando el Señor se muda dentro de ti, la palabra habla que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cuando Él viene a morar en nosotros, entonces ahí que les dije, Él empieza la transformación en nosotros. Él empieza a limpiar nuestra casita. Él empieza a mover lo que no sirve, sacar lo que no sirve y poner lo que Él quiere poner en nosotros. Y empieza a poner nuestra casa bonita y empieza a arreglar todo porque Él va a morar ahí. Él empieza a santificar, él empieza a limpiar, él empieza a sacar raíces de amargura, sacar todo lo que no sirve, él lo empieza a limpiar. Cuando ya él ve que todo está organizadito y ya está obrando él en nuestras vidas, ahí nos convertimos en portadores de su gloria. Donde nosotros, donde quiera que vayamos, vamos a llevar la presencia del Señor. Donde quiera que nos paremos, donde quiera que hablemos, su Espíritu Santo mismo dará testimonio de quienes somos nosotros. <coughs> Antes de continuar, yo quiero leerles un texto bíblico para, para abrir. Vamos a buscar. Eh, Dice en Juan 14, 12. Juan 14, 12, dice, de cierto, de cierto, eso es Jesús hablando, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando el Señor ya se iba, y les le habló a los discípulos, mayores cosas harán, yo les dejo un consolador, yo les dejo al Espíritu Santo no estarán solos, pero mayores cosas harán eh, a veces eh, quizás muchos en su mente carnal lo analizan como que wow yo voy a hacer cosas mayores que, que Jesús lo, eh, y lo, lo visualizan como el poder como, como que seré más poderoso que lo que hizo Jesús o como que como que yo voy a tener la varita mágica, yo lo voy a hacer y me voy a llevar la gloria yo. No, no se trata de eso. Se trata de que el Espíritu Santo, cuando Él nos da el Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en nosotros, el poder y las cosas mayores que vamos a ver son las cosas que su Espíritu, que Dios es, el Espíritu Santo es una persona, <coughs> hará en nosotros. Y al hacer todas estas cosas en nosotros, a través de nosotros, no somos nosotros, es el Espíritu Santo, a través de nosotros, esas son las cosas que vamos a ver, mayores, que no habíamos visto antes, que, que, que Él se va a seguir manifestando a través de nosotros. Esa es la maravilla de tener el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. amén Entonces... Eh, portadores de su gloria, para ser portadores de su gloria, tenemos que tener la palabra de verdad, y la palabra de verdad es esta, la que de continuo comemos y dejamos que su Espíritu Santo nos alimente, nos dirija, se revele a través de su palabra en nuestras vidas, es que podemos llevar esa palabra a otro, no podemos llevar nuestra propia palabra, no podemos dar lo que no tenemos. Damos lo que el Espíritu Santo nos da para que demos. Amén. Nos da el poder. El poder no es el poder eh, humano, no es el poder de grandiosidad, no es el poder de, de lo que busca el mundo allá afuera, tener poder, querer ser visto, querer ser grande. No. El poder es que Él mismo nos capacita, nos mueve, y obramos a través de él. Obramos a través de lo que él nos da. obramos Ese es el poder porque él está en nosotros. Él es el que nos da ese poder para hacer las cosas que él quiere que hagamos. Nuestro templo, que somos nosotros, tiene que ser santificado. Estar limpios delante de la presencia de Dios. Y quiero darles un breve ejemplo. Nosotras las damas, Limpiamos nuestras casitas para que nuestras casas sean habitables. O sea, tenemos que mantener todo recogido, tenemos que eh, mantener todo limpiecito para que se pueda vivir, se pueda sentir limpio. O sea, a veces hay días que uno dice: limpié tanto, tanto que ahora como que puedo respirar, como que se ve, como que se siente el aire limpio, como que todo está bonito, puedes recibir visitas eh, con tranquilidad porque sabe que todo está limpio. Para uno vivir contento en un lugar, uno tiene que estar metido en un sitio que está limpio. Obviamente, el Espíritu Santo quiere estar, eh, habitar en tu vida, habitar en tu casa, pero que esté limpia. Porque Él es santo, Él es puro, Él es limpio. Amén. Pero cuando estoy hablando limpia, no estoy hablando de las cosas literales ni materiales, sino de espirituales. Que lo que sabemos que desagrada al Señor no esté en nosotros. Rechacemos, le demos la espalda al mundo le demos la espalda a todas las cosas que el enemigo pone para atentarnos porque una cabidita que le demos a cualquier cosa que, le, que, que desagrade al Señor, ya ensuciamos el templo del Espíritu Santo. Pero esto es lo, lo que le estoy llevando a lo básico para más adelante explicar por qué es que eh, vivimos una vida en el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo entra a morar, en nosotros comienza a limpiar, como les dije antes, cambiar todo lo viejo y todo lo hace nuevo. Recuerden que él es una persona, la, pres, la persona de Dios en nosotros. Él hace en nosotros, así como hizo en la tierra. Y les quiero llevar a Génesis, a Génesis 1. Versículo 2 para que entendamos un poquito eh, y visualicemos esto. En Génesis 1, 2 dice: <coughs> Y la tierra estaba desordenada y vacía. Voy a leerle desde, desde el principio: En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas ahí sabemos que el Espíritu Santo de Dios ya le estaba obrando y reorganizando todas las cosas por el poder de su palabra como dice las escrituras ahora Miren esto, la tierra estaba desordenada y vacía. Nosotros, los que eh, somos creyentes ahora, eh, una vez que vinimos a los pies del Señor, ¿cómo llegamos? Desordenados, somos tierra, primeramente. Desordenados y vacíos, vacíos de la presencia de Dios, vacíos de su luz, vacíos de su amor vacíos de superbo vacíos de no teníamos el Señor, punto, no teníamos nada. ¿Y qué encontró el Señor? Un caos. Todo ser humano cuando llega a los pies de Cristo es un caos. Yo personalmente era un caos. Cuando yo llegué a los pies del Señor yo era un caos, era un reguero. Pero que gloria a Dios cuando Él dice en sus escrituras, venir a mí tal como estás, venir a mí tal como estás. Yo llegué a Él tal como yo estaba. Así como dice en Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía. Cuando yo, eh, el Señor me arrestó, porque nadie quiere venir a los pies del Señor, yo clamé en un momento de desesperación porque ya yo estaba desesperada de ver en qué situación estaba mi vida. Estaba mi vida en un caos. Y yo le escribí una carta al Señor en desesperación. No sé si ya tú quieras saber de mí, pero aquí estoy. No sé cómo volver a ti. Yo me había apartado por muchos años, muchos años. No sé cómo volver, perdí el camino. Pero el Señor, al ver esa carta, tomó mis palabras. Tomó mis palabras. Dice, ya abrió la puerta. Ahora entro yo. Ahora la sorprendo yo. Y qué maravilla cuando él vino y me sorprendió en el momento más crucial de mi vida, en el momento donde tenía más rabia todavía a la vida y a las cosas que estaban pasando en mi vida. En ese momento, cuando el Espíritu Santo llega a la vida del hombre, por eso dice que él es el que da convencimiento de pecado. Cuando él llegó y yo me vi en mi condición, ahí fue que vino el verdadero arrepentimiento donde yo di mi vida por completo al Señor, y hasta el día de hoy ya van como más de 20, 20 años por ahí. Así que Dios ha sido fiel conmigo, y no significa que yo no he pasado por pruebas, y no significa que yo no he pasado por situaciones difíciles, pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, y cuando el Espíritu Santo mora en sus hijos, en este templo, podemos vencer muchas cosas en el nombre de Jesús. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que te quiero traer en, esta, en este momento para que tú comprendas la necesidad tan urgente que tiene el mundo hoy día de Dios. Sin Dios, sin Jesucristo, sin su Espíritu Santo, que son uno, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Así que en este día, para nosotros poder entender que es vivir una vida en el Espíritu? Es una entrega total, completamente a las manos del Señor, a su Espíritu Santo, para que Él transforme todo nuestro interior, para que Él transforme nuestra mente, para que Él transforme todas las cosas que no nos dejaba mover, que no nos dejaba actuar de acuerdo a su palabra. Una vez que les rendimos al Señor... Nuestra voluntad, todo nuestro ser, las cosas comienzan a cambiar. Y quizás usted dirá, Ay, pero hay tanto tiempo que yo veo a Fulano y a Sutana y yo la veo igual. Y que esos eso es problemas de ellos personalmente con Dios, pero hay procesos que no se ven de la noche a la mañana. Sin embargo, el Espíritu Santo está trabajando tras bastidores dentro de esa persona. Por eso no podemos señalar. Amamos, oramos y esperamos que ver los frutos que el Espíritu Santo va a ir haciendo día tras día a través de cada uno de nosotros. Una de las primeras enseñanzas que el Señor me dio, eh, comenzando nuevamente los caminos del Señor. Wow, cómo el Señor, el Espíritu Santo comienza a transformar. Eh, cuando uno está comenzando los caminos del Señor, uno está en ese primer amor, en ese fuego, eh, y uno quiere llevarse el mundo por delante, y uno quiere eh, demostrar que uno está bien con el Señor, y bueno, y, y uno tiene las mejores, eh, como dice, eh, intenciones de, de ser un buen creyente. Y el Espíritu Santo te entiende, el Espíritu Santo dice, está empezando a caminar como los bebés cuando empiezan a dar sus primeros pasitos, después no hay quien los aguante y están corriendo, se llevan todo y se caen y vuelven y se paran y quieren seguir corriendo. Y tu papá está detrás de ti, dale, dale, dale, que tú puedes, tú puedes. Y después te va enseñando a poquito a poco. Ahora ve caminando más despacio. Ahora no te lleves esto por delante. Ahora uno le va enseñando a los hijos, pero cuando damos los primeros pasos, la alegría que nos da de saber que pudimos caminar, los bebecitos, entonces... Empe empezamos a correr hasta que poco a poco empezamos a graduarnos en todos estos movimientos y en todas estas cosas de la misma manera el Espíritu Santo obra en nosotros cuando yo <coughs> comencé pues mi esposo eh, estábamos teniendo en esos entonces muchos problemas eh, y esos son unos de los testimonios de la transformación que el Señor ha hecho en mi casa. Pero en, ese, en uno de esos problemas y, y cosas que, que nos decíamos y cosas así, pues yo me quedé muy ofendida, muy ofendida. Y pues, por tal ofendida que estaba, como yo era la creyente, yo creía que yo tenía la razón y él no, por él no ser creyente. Y es un error muy grande que el Señor me enseñó. Y yo les enseño a las mujeres, dentro de lo del Ministerio de, para las Mujeres, de Transformación para las Mujeres, eh, les doy este testimonio siempre para que entiendan que, que tenemos que someternos al Señor primeramente y de acuerdo a su palabra sabremos someternos a nuestros esposos. Por eso no es en la prédica. Pero el testimonio que les quiero llevar es que por consecuencia a ese enojo que yo tenía, yo tomé la decisión de mudarme de dormitorio porque estaba muy enojada. Estuve tres días en ese otro dormitorio, orando, yo hacía mis propios servicios, oraba, levantaba manos, cantaba, hacía que no hacía, pero en mi oración, en mi ignorancia, yo le decía al Señor, tráemelo a mí humillado. Yo quería verlo humillado delante de mí. Y para hacerle el testimonio más resumido, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mí en una de esas oraciones que yo estaba en el cuarto. Y de repente el Espíritu Santo comienza a fluir en mí en lenguas, en lenguas, pero yo sentía en mi espíritu y o escuchaba que las lenguas sonaban fuertes, como si estuviera regañando a alguien, <coughs> regañando a alguien. Y de momento que pararon esas lenguas, entonces empecé a cantar en lenguas, pero era como una canción de cuna y me mecía. Esas son las cosas que el Espíritu Santo hace. Y me mecía. Y cuando abro mis ojos, yo estaba postrada en el piso en llanto. Mi primera experiencia donde el Espíritu Santo empezó a trabajar algo en mí. Y esa noche, eh, yo sentí una inquietud que me revoloteaba por dentro y me revoloteaba por dentro de mi estómago y en un nerviosismo como que yo tenía que ir a hablar con mi esposo. Pero para mí todavía en mi mente carnal, en mi ignorancia, yo pensaba que es que él me iba a pedir perdón a mí. Y yo le decía a mi hijo, siento que tengo que ir a hablar con tu papá porque yo sé que Dios me lo va a humillar ahí al frente mío. Miren, señores, las cosas que uno hace... Y si no es a través del Espíritu Santo, ¿dónde estaríamos todos nosotros ahora? Bueno, pues mi hijo me dice, yo no me meto ahí, mami, allá tú. Pues yo voy al, al dormitorio y le digo a mi esposo, tú no tienes nada que decirme. Y dice, yo no, si tú fuiste la que te fuiste desde el cuarto, yo no te eché. A mí me dio una frustración y yo empecé a llorar y a discutirle. Porque yo soy siempre la que me tengo que humillar, yo soy siempre la que tengo que perder, yo soy siempre la que, y de momento el Espíritu Santo hizo que yo escuchara mis palabras. Y al yo escuchar mis palabras de que yo tenía que humillarme, wow, ahí yo entendí, dije, oh wow, y ahí el Señor me habló a mi interior, sí, tú te tienes que humillar. Porque tú como creyente faltaste en moverte de ese dormitorio y en dar el mal testimonio. Yo, oh, wow, Señor. Esa es una de las experiencias donde el Espíritu Santo nos corrige. Porque no, no, no vamos a pensar que porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y porque somos creyentes, estamos 100% bien y que todo, todo el momento... Todo tiempo estamos en gloria, en gloria, en gloria y, y todos estamos en las nubes y no tocamos piso. No, no, el Espíritu Santo es un consolador. El Espíritu Santo nos da poder, pero el Espíritu Santo nos corrige. Que es lo principal que Él hace en cada vida y en cada creyente, y cuando estamos comenzando en él aún más, y hasta el día que él venga por su, el Señor venga por su iglesia, él estará con nosotros enseñándonos, guiándonos y transformando. Ese es su trabajo. Ahí yo entendí, desde esa primera enseñanza, yo solté todas las manos del Señor. Desde esa primera enseñanza, yo entendí, como dice las escrituras, más no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo entendí que mi voluntad no se hace, sino la voluntad de Dios en mi vida. Ahí yo pude entender y comenzar a tener una verdadera relación íntima con el Señor y entender la voz del Espíritu Santo y entender las direcciones del Espíritu Santo y cómo moverme, cómo hacer, qué no hacer, cuándo hablar, cuándo no eh, hablar. Esa es la maravilla de tener el Espíritu Santo. Y ese es el poder. Ese es el poder. No es el poder que la gente piensa de querer ser grande. El poder es entender las maravillas del Señor y lo que Él quiere hacer primeramente con nosotros. Porque a veces nos, nos, nos, nos, nos, nos volvemos loquitos y queremos meter leña allá afuera y cambiar gente allá afuera. Pero el Espíritu Santo comienza en nosotros a limpiar nuestro templo a limpiar nuestra casa, a cambiar nuestras vidas, para entonces hacernos portadores de su gloria. Si la casa está desordenada, no puede haber gloria de Dios dentro de nosotros para llevar al mundo. Si hay cosas que están fuera de orden, delante de la presencia del Señor, no podemos dar lo que no tenemos. Recuerden que Él es una persona, Viviendo en nosotros, dirigiéndonos a nosotros, por lo tanto el templo tiene que estar limpio, por lo tanto tenemos que estar de continuo de la, eh, eh, delante de la presencia del Señor, buscando de continuo su presencia, buscando de continuo su dirección, buscando de continuo en su palabra, creciendo día tras día, humillándonos día tras día, teniendo misericordia para con el prójimo día tras día. Eso es parte del poder de Dios y de la misericordia de Dios que él deposita en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero, vamos a buscar en el Primera eh, de Corintios 6, eh, versículos 19 y 20. 19 y 20. Dice, hablando del templo del Espíritu Santo. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, ya no pertenecemos. Una vez que le damos entrada al Señor, ya no pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al Señor. Amén. Porque habéis sido comprados, por precio, glorificad pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es ser el templo del Espíritu Santo y mantenernos limpios delante de su presencia. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Santo, Santo. Así que, hermanos, muchos quizás busquen poder, busquen gloria propia, pero el Espíritu Santo Hace cosas grandes en nuestras vidas y diferente a lo que nosotros pensamos. No se trata de gloria, no se trata de fama, no se trata de hacer cosas para ser vistos. Se trata de salvar vidas que se están perdiendo allá afuera. Ese es el poder más maravilloso que el Espíritu Santo nos pueda dar, que podamos tener una palabra de salvación para el que se pierde. Y, y donde quiera que estemos, no necesitamos un micrófono. No necesitamos una tarima, no necesitamos un púlpito para decirle al mundo Cristo viene, para decirle al mundo Cristo te ama, Cristo quiere salvar tu vida, Cristo te quiere sanar, Cristo te quiere transformar, Cristo quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Da tu corazón al Señor en este día. Por eso yo te insto, amado amigo, amiga que me escuchas en este momento. Tú quieres vivir una vida plena en el Espíritu en el Espíritu Santo, tienes que tenerlo a Él. Tiene que haber un arrepentimiento genuino de corazón para que Él entre en tu vida y para que Él cambie todas las cosas. En tus propias fuerzas no lo vas a lograr. Vas a luchar, vas a hacer por obras, por obras. No se trata de hacer obras, se trata de someternos a la soberanía de Dios de someter nuestra voluntad completa a Él y de aprender a escuchar su voz y de afinar nuestro oído a las instrucciones de su Espíritu Santo. Cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él entrará, Él vendrá, Él traerá todas sus herramientas para empezar a transformar. A veces, y me acuerdo mucho del cántico este, esta alabanza de adoración, es bien viejita, pero es poderosa y se sigue cantando acerca del alfarero. Yo quiero ser un vaso nuevo. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Y cuando la cantamos, la cantamos con esa pasión y con ese gozo. Y todo el mundo se envuelve en la canción porque suena muy, muy bonita, muy linda. Pero piensa, piensa en esa letra. Yo quiero ser un vaso nuevo, para tú ser un vaso nuevo. Y decirles rompe mi vida y hazla de nuevo. El romper nuestra vida y hacerla de nuevo cuesta, no duele, pero trae un maravilloso premio detrás de todo, porque tú vas a ver la obra maravillosa que el Espíritu Santo hace en nosotros. Tiene que haber cambios en tu vida cuando el Espíritu Santo mora en ti. Si tú no has visto cambios en tu vida, cambios, cambios radicales, Piensa y dile al Señor, Señor, verdaderamente yo te he entregado toda mi voluntad a ti. Verdaderamente yo he permitido que tú transformes mi vida. Si en este momento tú sientes que aún tú no le has entregado todo al Señor, tu voluntad, dásela hoy. El tiempo se acaba, amigo, amiga. El tiempo se acaba. El Señor está a las puertas. Y el amor que Él tiene por ti. Es un amor ya desesperante porque él dice, si me escuchara, si me hiciera caso, si abriera la puerta, yo entraré en su casa, me sentaré con él, cenaré con él y él conmigo y yo transformaré su vida y salvaré su casa, salvaré su familia, sanaré su corazón herido, sanaré sus heridas. Si dejara que él abriera las puertas del corazón y me dejara entrar, y viera lo que yo puedo hacer por él o por ella. Ya vengo por mi iglesia, dice el Señor. Ya vengo y yo necesito que me conozcan. Hay mucho pueblo de Dios que están en las iglesias y aún no conocen de lleno al Señor. Ay, santo, hay mucho pueblo de Dios que todavía necesita profundizar sus vidas en el espíritu con el señor una vida íntima en el espíritu con el señor no podemos vivir una vida religiosa prácticas religiosas porque no da provecho el espíritu santo es una persona él necesita él quiere tener esa relación de tú a tú contigo cuando dice en las escrituras que creo que lo leí al comienzo y Voy a leérselos rápidamente. En Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión, o sea, mi corrección a lo que les estoy diciendo. Vengan. Arrepiéntanse, en otras palabras. Volveos a mi reprensión. He aquí. Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Yo traeré mi espíritu santo sobre vosotros. Y os haré saber mis palabras la vida del creyente no es una vida religiosa no es una vida de simplemente prácticas, es una vida del Espíritu para nosotros poder entender esta palabra que se nos revela el Espíritu Santo es el que revela al hombre las cosas que él quiere que sepamos como dice aquí y os haré saber mis palabras si tú vienes a mí te arrepiente de todos tus pecados, te arrepiente de todas las cosas, y tú vienes a mí, y, y vienes y tienes una intimidad conmigo, de tú a tú, una vida en el Espíritu, entonces yo te mostraré y te haré saber mis cosas. Queremos conocer más al Señor. Cuando el Señor se les revela a sus siervos. Y avisa de los tiempos finales. Y les da alguna palabra profética. Pero les habla a través de la palabra profética más certera. Que es esta. Y se revela tu vida. Se hace rema. Cuando él te quiere hablar algo específico. Que tú has leído 20 miles de veces en esta palabra. Pero él te quiere dar un mensaje específico. Esta palabra tiene vida. Se hace rema. Se te revela a ti. Y tú puedes entender lo que él te está diciendo. Eso es porque tú. Tienes el Espíritu Santo en ti y estás teniendo una vida en el Espíritu con él. Pero mientras no tengas esa relación con él y no tengas esa vida en el Espíritu con él, esta palabra tú vas a leer pura letra y no vas a entender el mensaje que él te quiere decir. Por eso es importante que la vida del creyente no es una vida de prácticas, es una vida de fe y del Espíritu. Es a través del Espíritu que vamos a entender al Espíritu de Dios lo que Él nos dice, lo que Él nos habla, cómo nos dirige, cómo nos mueve. Es a través del Espíritu Santo que vamos a ser libres de muchas cosas. Es a través de su Espíritu que vamos a poder andar derechos. Es a través de su Espíritu que aunque somos carne, aunque somos eh, débiles, aunque eh, tropezamos, vamos a podernos levantar en esa convicción plena de que Él es el que nos lleva de la mano, de que Él es el que nos dirige, de que Él es el que nos guarda. No vamos a tener en nuestro corazón ese continuo sentimiento de culpabilidad, porque, porque la culpabilidad la trae el enemigo primeramente, Él es el, el, el acusador de las almas, pero cuando hay una vida plena en el espíritu, ¿sabemos? ¿A quién hemos creído? ¿Dónde estamos parados? ¿Y hacia dónde vamos? Ya el Señor está a las puertas, amigo. Ya el Señor está a las puertas. Y Él te invita en este día a que abras tu corazón y que tú dejes que Él sea el que haga esa transformación maravillosa que tú estás necesitando hoy. Y que tú estás anhelando quizás has pedido y has orado y has dicho y o te has preguntado o porque no has conocido al señor todavía te has preguntado en tu interior cómo yo resuelvo esto esto no tiene sentido esto no tiene salida esto no no hay cómo arreglarlo él es la única solución a tu vida dale hoy tu corazón y él te ayudará a caminar hasta el día de su venida te quiero dejar con estas palabras de parte del señor y le doy gracias nuevamente al señor por esta oportunidad al pastor Antonio Florido sigue conectándote a través de este ministerio 48 horas para que sigas recibiendo mensaje del Espíritu Santo mensaje poderoso de Dios y quiero invitarte y hacer esta oración contigo para que le des tu corazón al señor en esta hora si tú no se lo has dado Aún. Y si te has apartado, te has deslizado, te has sentido que has perdido la fe, que has perdido la fuerza en medio de estos tiempos difíciles, necesitas ahora más que nunca llenarte de su presencia y volverte a encaminar en la senda antigua que habla la palabra, en la senda antigua que es Jesucristo el que nos trajo la vida y ponerte en los pies del Señor para que Él enderece tus pasos nuevamente. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias en este momento por tu palabra. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito y que te he faltado muchas veces. Perdóname, Señor. Abro mi corazón para que entres en mi vida y para que tu Espíritu Santo transforme todo mi ser, transforme mi casa, transforme mi mente, transforme mi corazón. Perdóname, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser salvo, quiero estar contigo. Sé que tu venida está cerca. Me arrepiento de todo corazón. Ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a caminar en fe. Ayúdame, Señor, a vivir esa vida en el espíritu que tu hermana, tu sierva Gisela acaba de hablarnos, Señor. Padre, entrego mi vida a ti. Entrego mi corazón a ti. Cámbiame transforma para aquellos que se han apartado. Señor, en el nombre de Jesús. Oh Padre, te pido por esas vidas, Padre, que se han deslizado, que se han apartado, Señor. Padre, toca sus corazones en este momento. Tú eres el único que das convencimiento de pecado a cada vida, Señor. Oh Padre, no los dejes quietos. Inquieta su espíritu, inquieta sus corazones, que vuelvan al redil. Así como es ovejita, Señor, que tú dejaste las 99 a un lado y fuiste a buscar a aquella perdida. Señor, en este momento tú estás enviando esta palabra para alcanzar al perdido, para alcanzar al que se ha apartado. Señor, que esta palabra, como dicen tus escrituras, no retorna vacía. Grábala en el corazón de cada uno. Y Espíritu Santo, tú eres el que la hace germinar. Tú eres el que la hace germinar. En el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido, Señor amado, de todo corazón, que ahora mismo tú poses tu poder, tu mano poderosa sobre cada vida en este momento y donde quiera que ellos se encuentren escuchando esta palabra, sientan el poder de tu presencia, que se rompa toda cadena, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Santo, tú eres Dios. Rompe toda cadena, todo vicio, toda mentira de Satanás se cae por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, te doy gracias, Padre, por tu misericordia, que son nuevas cada día, y por tu perdón, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, te doy en este momento por permitirme entrar a tu casa con este mensaje de poder para tu vida y de salvación. Para los que quieran seguir conectándose, sigan conectándose, que detrás... De esta programación vienen otros pastores a hablar también del poder de Dios. Y para los que tengan, quieran saber un poquito más del ministerio, eh, en el Facebook yo tengo una página que se llama Ministerio Internacional Mujer Dios Te Hizo Princesa. Yo no tengo una página regular de Facebook, hace tiempo la cerré, pero dejé la del ministerio. Ministerio Internacional, Mujer Dios Te Hizo Princesa, es un ministerio que el Señor me ha delegado, por su gracia, eh, para trabajar con las mujeres que han sido maltratadas, con matrimonios y por la familia. En general, un ministerio de restauración. Básicamente, eh, cada año yo hago conferencias y las paso en vivo en esa página. Este año, por lo de COVID, no se ha podido hacer, pero estoy preparando... Eh, probablemente hacer una por día de video así que si se quieren contactar por ahí pueden escribirme a través de esos medios, mi asistente me hará saber quién escribió también se pueden contactar conmigo por whatsapp, por mi nombre Gisela Movilla eh, me buscan por ahí Gisela Movilla y también tengo una página internet de un website que se llama tesoros del corazón es una página donde tengo muchos eh, escritos, proféticos, poemas, historias, mensajes. Y en esa misma página también pueden ir a través de esa página. Pueden buscarme también eh, en YouTube. Tengo un canal de YouTube donde tengo otras predicas también. Y por esos medios se pueden contactar conmigo. Eh, esos son eh, los únicos medios que tengo para que el que quiera contactarse conmigo, estoy a sus órdenes para servir al Señor, y aquí les dejo, si quieren mi número de teléfono, también a través del de WhatsApp, eh, 954-867-6966, a las órdenes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y continúen con este ministerio maravilloso, eh, 48 horas, y sigan proga, eh, eh, propagando la palabra del Señor a todo aquel que la necesite. Dios te guarde, Dios te bendiga, tu hermana en Cristo y se la movía. ¡Chau, Eres la persona más importante para mí, en honor a ti rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. Yo me uní a ti, Señor, y soy un Mi corona Eres la persona Más importante para mí